Vamos a utilizar este tipo de secadero que es completamente vertical y que, que se comercializa. Como veis tiene unas mallas que dejan pasar el aire para evitar que se estanque y se pudran los cogollos. En este caso los cogollos los que lo vamos a poner un, van a dormir de forma completamente horizontal. Hay mucha creencia en que colgar las boca abajo de forma vertical lo que hace es que baja la resina o la savia a los cogollos. Esto es completamente incierto puesto los cogollos ya tienen la resina que tienen que tener. Así que un secado en horizontal... No nos, no nos impide más que facilitarnos en que en una misma altura tengamos más, más floración para secar, ¿no? más flores para secar. Así nos va a facilitar. Como podéis comprobar, es, es bastante limitado en este caso. Entonces, las ramas, al ser tan grandes, vamos a tener que poder, tener que cortarlas para poderlas introducir y que quepan perfectamente en el secadero. Así las introducimos dentro. Un dato muy importante a la hora de colocar el secadero es buscar una habitación que mantenga una temperatura y una humedad lo máximo constante posible. Sobre todo que no exceda la humedad demasiado y que no entre mucha iluminación porque puesto que la iluminación también oxida y le da un aspecto más marronuzco al cannabis, a la marihuana. Por lo tanto es imprescindible que, sea, que tengamos un sitio con temperatura constante, humedad constante, lo mínimo posible, que sea lo más opaco posible a, a la luz y también que, que si vemos que la humedad se eleva, es conveniente instalar sistemas de aireación, como pueden ser ventiladores que faciliten que se renueve y se remueva el aire en el interior, evitando que se estanque la humedad y favorezca la posible podredumbre de los cogollos, que en este momento ya es, sería una gran putada. Bueno, ya con la faena casi hecha, pues agradecer a los canabicultores que nos han prestado este cultivo para poder mostraros cómo cosechar y de paso deciros pues, que sobre... 10 o 15 días, si las condiciones meteorológicas son favorables y si no vienen temporadas de lluvia que eleven la humedad ambiental, es fácil que las plantas estén listas ya para meter en botes, para que se curen y ya consumirlas cuando uno le plazca. Así que muchas gracias a estos con agricultores y en dos semanitas vendremos a este curso ...a este secadero cuando ya está todo cosechado... ...para que veáis el sistema de secado que hacen... ...aparte de este, como es la primera planta... ...que es la que estaba más madura... ...luego cuelgan un sistema en el que instalan todas las plantas... ...y veremos cómo ha ido la evolución... ...cómo está seco y cómo se meten los botes... ...así que ok. Han transcurrido más de 20 días... ...desde que fueron cosechadas las plantas... ...como podemos apreciar... Los propietarios de este cultivo ya han iniciado las labores de lo que es el manicurado y de poner en los botes para su posterior conservación. El manicurado es muy importante, puesto que hay que liberar de la, de la planta esas pequeñas hojitas, como podemos apreciar aquí, para meterla en el bote y que no enturbie las cualidades organolépticas de la hierba final. Esto es un hecho muy importante. También al poner en el bote hay que tener en cuenta que debe de estar en un secado muy óptimo, un estado de secado bastante acertado, puesto que si la secáramos, si introdujéramos la hierba muy seca, se quedaría demasiado resecada, entonces esto produciría que quebraría la, la, el cogollo, se, se pulverizaría, como este cogollo que hemos secado aposta mucho y fijaos que se queda el tipo más pulverilento. Esto combustiona peor y deja peor sabor, además de que afecta mucho más a la garganta cuando es inhalado el humo. En cambio, cuando está en un estado demasiado húmedo la planta, lo que produce es una media fermentación y esto también altera mucho las cualidades organolépticas. En cambio, el secado óptimo se aprecia cuando partimos los cogollos del tallo y, y no hay que romper, simplemente se, se, él mismo se rompe el tallo. Y al manicurar, apreciamos que al presionar el cogollo, Sí que cruje, pero recupera un poquito la posición inicial, es decir, aún tiene un pelín de humedad lo suficiente como para que mantenga y potencie esas cualidades organolépticas. Muchos os habréis preguntado cómo conservar el cannabis y que así mantenga más remarcadas las cualidades organolépticas. Vamos a intentar un poco explicar los pros y los contras de cada sistema de envasado y de conservación. Tenemos por un lado lo que es la madera, la madera tiene una ventaja que le da una curación especial al cannabis, pero la desventaja es que permite cierta, cierta transpiración, por lo tanto si la humedad ambiental es muy alta, la hierba que está dentro se reviene y también coge humedad. También tenemos por otro lado lo que son los sistemas de botes de cristal o de plástico, el bote de cristal sí que mantiene más estanco el cannabis, pero también tiene el inconveniente que si se introduce un poco fresco puede producir fermentaciones dentro. Por tanto, siempre que utilicemos botes de cristal o de plástico, el cannabis ha de estar completamente seco, como ya hemos explicado anteriormente. También hay otros nuevos sistemas que, hay, que se han hecho ahora, que son sistemas, unas cajas que se venden especiales que también conservan al vacío. El método de conservación al vacío lo que, lo que facilitamos es que haya una menor oxigenación ...de lo que es el, el interior del, del habitáculo... ...este me parece que no se quiere abrir... ...está demasiado más hacia esta, pero. ...entonces este sistema lo que consigue es... ...en, en extraer el aire, pues mediante una, un bombeo... ...se extrae el aire y entonces se produce ese vacío... ...fijaos el huecito. Entonces se puede envasar al vacío o bien en el, el, el cristal. El inconveniente del cristal y de este envasado al vacío que es transparente es, el, es la iluminación, Los, todo lo que son los fotones. ¿no? Los fotones pueden degradar el cannabis y dar un aspecto marrón. Por eso es conveniente que cuando utilicemos botes transparentes lo pongamos en un sitio opaco, o sea, en armarios que estén completamente cerrados. Y es muy importante que en esos lugares donde conservemos el cannabis sean lugares secos y de una temperatura bastante constante.